nuevamente de PRIXLINE, Luis, Hola, de, de nuevo. Luis de PRIXLINE también y hoy Tamara eh, nos va a explicar cómo cambiar tarjetas de estudiante a, a, a trabajo, a la de trabajo en España, ¿En a los España? que nos veis sí, fuera de España, porque ahora estamos en España y que hablamos de España y cómo cambiar la tarjeta de estudiante no de que por lo visto por lo que me ha contado tamara mientras preparamos la emisión en instagram que tenéis todavía el vídeo en directo en instagram es un papeleo que no veáis ella sí. os lo va a contar porque ahora. lo está cambiando ahora la tarjeta de estudiante por la vale, de trabajo ¿verdad? Otra, cambiando, cambiando no pero yo en futuro quiero cambiarlo y pues uh, lo que yo averigué en la extranjería pues uh, uh, eso lo que oye una pregunta o sea una sí. cosa que os digo a todos podéis preguntarnos en el chat tanto los de youtube sí, como los de twitter podéis preguntarnos lo que, sí, que consideréis chat, en... exacto en lo que, que os lo respondemos sí, lo que... encantados sí. verdad tamara si sí, tenéis Ta por... las dudas y eso mejor podéis hacerlo y una última cosa que digo que escucha que la voy a interrumpir un poco que luego me sí. lo criticáis, luego me ponéis en los comentarios. Es que la no dejas hablar, que no sé qué. Como a muchos invitados, pero es que lo hago queriendo para que no os aburráis. Aprovecho para recomendaros vale, los vídeos video, de Tamara, son muy buenos. Sí. Ella habla cuatro idiomas: es de. de Georgia. De Georgia, pero... ahora de Rusia también. De Rusia, sí. Y mira, el español es el peor que lo hable, mirad lo bien que lo habla. Vale, hay un vídeo muy bueno que os explica cómo aprender idiomas. No digo rápidamente porque me regaña. No. porque en el vídeo dije de... rápidamente y me dice no, no, rápido, no, no, rápido pero era no. rápido, yo os digo que era rápido ¿verdad? <risa> Tamara los aprende muy rápido sí, sí. tenemos vídeos muy buenos de Tamara en youtube vale mirad el Pixline line, suscribiros y os los veis sí. total que me, me criticáis que no la dejo hablar como, pero es que muchas veces lo hago queriendo aunque reconozco que interrumpo mucho pero es también para no aburrir sí. vale, bueno lo, todo tuyo a Tamara, ver, todo tuyo ahora que os comentaba eh, a ver, eh, coment lo que comenté vamos a hablar hoy cómo cambiar um, la tarjeta de estudiante a trabajo y el tema es muy importante sobre todo entre los estudiantes lo que vienen aquí y quieren cambiar uh, la tarjeta lo que tienen y de tarjeta a trabajo y pues um, el, uh, es importante importante desde luego con pues sí, la gente quiere claro. venir para pues los que venís a España sí. porque queréis trabajar hay varias varias uh, alternativas a hacerlo. Es que desde hacerse becario me, es, durante los estudios, uh, uh, tú puedes hacer uh, mediante convenio con la universidad uh, y uh, con la universidad y la empresa. Yo he descubierto, perdón la interrupción, sí, porque lo que me ha contado Tamara, que aunque tengas la de estudiante puedes trabajar, me has dicho, 20 horas a la semana, ¿no? De sí, forma si legal, tienes, por sí, lo visto. si tienes la tarjeta de estudiante puedes trabajar como tal, trabajar. Y trabajar uh, y trabajar, ganar dinero, ¿no? Sí, y que te sí, paguen claro. legalmente hasta un máximo, horas, curiosamente, 20 de 20 horas uh, a la semana. Sí, sí, a semanales, ¿vale? semanales, Eso sí, además lo han cambiado hace poco, me han dicho, ¿verdad? Que antes es que, no era así, sí, por lo visto. Antes, cuando yo vine en 2015, no era así. No era pero así, y ahora sí, ¿no? ya, Sí, cambió y vale. entonces, ese es el, el beneficio, pero es muy, muy difícil obtenerlo porque de verdad es muy difícil. Mira cuando lo que nos dicen aquí. Y... ¿Quién va a querer seguir en Madrid con la puta crisis que hay? Solo vienen. Pero bueno, a pues, no, no. vigilar el es vocabulario, que... chicos, que estamos en directo, Es que de verdad y no quiero que... haters, ¿eh? No. no quiero haters, uy, uy, uy, uy, a este va a haber que bloquearle, mira lo que dice, una no, más no. y te bloqueo, Amigo anónimo, de verdad, España, pues España es una país maravillosa, y pues, es maravillosa España, Claro. mirad lo que dice. Pues mirad lo ahora que dice una georgiana. Es Un po poquito en crisis, como todo el mundo. En Rusia tampoco tan también. Sí, como en crisis, todo el planeta, ¿no? De es lo planeta. que decía yo antes que a mi sí. bisabuelo. Oye, y para van, mí, me... para mí España de verdad es, es muy es, es como un paraíso. Este este escucha. Mi, yo lo que digo que mi bisabuelo, mi bisabuelo se montaba en un barco, mm. se iba a México y se ponía a trabajar. Allí no le pedían papeles. Era así, ahora piden mucho papel, ¿no? Ahora sí, ahora piden mucho y papel. Y hay mucha y... cola, por lo visto, sí. cuenta, cuenta, cuenta. Pues uh, lo que os digo es que, que uh, cuando a ver hablamos sobre cómo cambiar uh, la tarjeta de estudiante y lo de trabajo, ¿no? Y sí. si queréis uh, hacerlo, pues tenéis que cumplir aquí tres años viviendo como legalmente. Para Dem después. demostrar que lleváis tres años, ¿no? Sí, tres años, realmente. y, y, y, y después... Y para demostrarlo, por lo visto, creo. no valía un billete de metro. Y el un empadronamiento valido. tampoco, ¿no? Creo que Algo, un billete, sí. ¿no? Pero una tarjeta de metro... Esa sí, sí puede valer. Vale. Sí o sea, que los que lleguéis a España, lo primero que tenéis que hacer es eso, ¿eh? Algún documento que demuestre que lleváis... Aquí. A la extranjería, a preguntar, ir a Manuel Luna, ir a, a Poblados, a Avenida de los Poblados, donde... Uh, ahí donde entregan sí. papeles y uh -huh. uh, primero tenéis que averiguar eso porque cada los meses, cada año está cambiando algo cambian y cambian detalles que luego sí. Y tenéis que tener siempre, uh, tienes que siempre estar en, en sí. información. Tenéis sigue, sigue. información y pues. Uh, y Después de tres años ya vi cumpliendo, viviendo y estudiando aquí. Vosotros ya podéis cambiar uh, la tarjeta, lo que tenéis de estudiante, lo de trabajo y podéis hacer arraigo arraigo social es arraigo donde piden más cosas que creo que más cosas que solo que solo la de estudiante de, no de, de, oye sí. ¿qué habías dicho que al de estudiante le dejaban con un convenio de la universidad o cómo era eso que comentabas lo antes en Instagram sí, es que hemos hecho de... un previo en Instagram para el que sí. lo queráis ver eh please uh, pues sí, eso cómo de... era porque más o menos sí, ¿no? Ahora, ¿no? vale sí lo de lo que a sí. ver uh, la pregunta era que si vosotros queréis cambiar, sí. a ver, cuando estudías cuando estudias aquí, ¿no? Sí. Sí, podéis hacer también uh, con, uh, la, el becario, convenio entre tu universidad y lo de empresa. Sí. Y así te van a pagar y puedes trabajar. O sea, que con un, los, si estás en día. una universidad con un convenio, sí. ahí sí que puedes trabajar, Aquí ¿no? Aquí puedes trabajar Y ahí no hay límite de 20 ahí horas, ¿no? Horas, ¿no? Ahí, ahí no hay límite de no 20, 20 horas. De nada. Si no tiene convenio la universidad, lo que sea, Pero aunque tienes, tengáis la de ah, estudiante. Lo, lo, lo único, lo único, lo que no, no había mencionado antes, lo único que tú tienes que... A trabajar en tu profesión, por ejemplo, tú eres. Ah, joder, a todo le ponen, sí. ponen trabas. Sí, Ahora sí, sea, sí, sí. resulta pues, que es en tu profesión. Por ejemplo, vale. yo estudio marketing. Yo podría hacer convenio en marketing o organizadora de y, eventos. Y una pregunta, Tamara: ¿y, la, ¿y en la de 20 horas tendría que ser también eh, en marketing no, no, o no. eventos en tu en en caso? O esa o podría, podría ser en cualquier, cualquier... Cualquier. Vale, pues queda claro, ¿no? Si, ¿no? si no, eso 20 horas sí. es lo que queráis. Sí, lo que queráis. Y indefinido, siempre que eh, sea sí, lo que estáis lo estudiando. Lo que estudiando. Eso es lo, lo vale. único malo. Sí, sí, ver, Tamara, yo, yo... Y pues es un poco es de, de verdad es difícil es difícil sí. porque ya llevo aquí ya años y ya tenía un ya hacía una, un convenio de pecario. ¿Cuántos yo... años llevas más o menos en España tú? Ya Tamara? tres años. Tres ya años ya. En, claro, ya llega el... hora de hacer el cambio, ¿no? Digamos. Sí, sí. Porque tenemos otro bueno vídeo muy bueno de Tamara de cómo seguir... sobrevivir en España con A poco dinero. Pero no, lo, no sé si deciros que lo veáis, porque se, se meten mucho con ella, por lo que se descubre en directo en ese vídeo. Sí, no sé, no sé. Y yo estuve neutral, ¿eh? Yo estuve neutral. Aunque. Okay. <risa> Pero lo hiciste muy bien, Tamara, ¿eh? en serio. Sí, bueno, pues acaba que... de explicar lo que se nos va el tiempo. Que se lo, nos lo va el que tiempo. necesitan, eso sí. es lo, lo que requisitos, todos los Alá, requisitos. Todos los lo requisitos, que, Yo lo... lo que piden. Eso madre, es, mía, eso. madre mía, madre mía. Y eso ir pronto, ir pronto, me ha dicho Tamara que si no estáis allí a las 9 de la mañana, os tocan sí, colas de. Vamos, terrible, ¿no? Es muy, muy difícil, sí, porque. Tú hay díselo a la audiencia para que ellos sobre... para que lo sepan. Sí, muy, muchos extranjeros que vienen. Um, Dime, dime. Venga, Tamara. Ah, soy legal porque, a ver, me preguntan Pues que... Porque ella está estudiando. Yo estudiando, y Por claro, lo tanto, está legal en está España. Legal, totalmente claro. legal. Es vivir totalmente no legal. legal y Inlegal. ahora está cambiando sus papeles ya para sí, trabajar. Para trabajar. Indefinidamente, sí. ¿no? Por sí, así claro, decirlo, claro. No, no solo las 20 ojalá, horas que le permiten Ojalá que me den. Ojalá que me den. Sino... Y cuánto tiempo tardan en darte los papeles, Tamara, más o menos. Normalmente, ahora me han dicho que arraigo social siago. Te pregunta arraigo, que de dónde saca el sí, dinero. Sí. No, no. Escucha, si quieres saber dónde saca Tamara el dinero. No, no, no, no, no se lo digas, no se lo digas, que se vea el vídeo de Prisline donde Tamara nos explica cómo sobrevive en Madrid, en España. Es un vídeo muy interesante. O sea, que hoy no se lo vamos a decir, que se vean los vídeos de Prisline. Vale. allí ella lo va a explicar, lo explica está ahí abajo, ¿vale? Suscribiros y además lo vais a ver, sale ya en la portada. Eh, habla muy bien el español, pues otro vídeo nos explica cómo aprender los idiomas. Habla cuatro idiomas. ¿Verdad, sí, Tamara? Cuatro idiomas. En, el, el que peor habla es el español. Y mirad qué bien lo habla. Pues <risa> y verlo y también ver. en otro vídeo que os explica cómo aprender los idiomas. Sí. Rápido. Y pues... Sí, eso es. <risa> Venga, habla el georgiano, el ruso, ¿y cuál era el otro idioma que hablabas? ¿El español? Español, ruso, georgiano e inglés. Hola, buenas, tengo que renovar y tuve un juicio por conducir sin carné, me condenaron solo a trabajo. ¿Lo podría renovar? Oh. En beneficio de la comunidad. Creo que nos decía que si tenías antecedentes no te dejaban renovar, ¿no? Ah, si ¿sí tienes penales, si sí, no. Es que ya tienes que averiguar el Si sí, tienes antecedentes no penales, creo que se te. Aunque no, se, haga, no, no sé todo. Okay. A ver, no somos juristas, pero sí, ya ahí creo que se te es complica. Que tenéis que ir, es que yo no puedo dar. Lo mejor es si. Bueno, pero estamos para ayudarles dicen, un poco, aunque claro, sí, no somos sí, abogados. Poco, sí, porque mucha, ah, no. muchas personas. No son penales, pues a no, mí no, está Él mucha, dice que no son penales. Personas, creo que si no son penales, mi opinión particular es que sí. Ya, pero es que si no nos dormimos. Tenemos poco tiempo. rápido, rápido. No, que si no penales Muchas yo creo ver... que sí. La, me caño pero dile, venga, que te... Muchas veces personas me preguntan a mí cómo sacarlo, por ejemplo, lo de arraigo. Me preguntan muchos estudiantes porque como llevo aquí ya más tiempo que ellos. Claro, tres años pues ya me, por lo Me menos. preguntan porque yo sé y yo siempre voy a preguntar y siempre averiguo que necesitan y que lo necesito para estar aquí legalmente y... Pero la pregunta es, si para... no tiene antecedentes penales, yo creo que sí, vas para adelante. Sí. Yo creo que vas para adelante, aunque claro, sea claro, beneficio claro. de la comunidad. Y pues eso, lo, lo que os comentaba que... Más la cosillas, Tamara, más cosillas y ya terminamos, chicos. Pues sí, es que, que Algo más importante, yo había y... apuntado lo del becario, lo del arraigo. Ah, ah que, que estáis que... en Mendez Álvaro, sí. Sara, Melano, saluda. Hola, Sara, Melano. Hola, y sin embargo debes tener en cuenta que lo, los demás requisitos que haber aprobado los estudios, que no haber sido becado por organizar organismos español, contrato de trabajo. O sea que si humano. habéis venido con una beca, esa tampoco lo va sí, a dar, ¿no? Sí. Ah, y una cosa importante que me dijo Tamara en Instagram, que por lo visto, si llevas menos de tres años y te quieres hacer el papeleo este, tienes que volver a tu país, a hacértelo. Sí. Es Pero así. si llevas más de tres años, ya no. Ya ¿verdad? no. ¿Verdad? Yo soy rumano y no sé cómo estudiar. Uh, venga, respóndele tú, Ala, que luego dices que no te ojo hablar. Es rumano y no sabe cómo estudiar. Ala, todo uh, tuyo. Todo tuyo, Tamara. Todo. Para los es que me critiquéis que le interrumpo. Todo tuyo. A es ver, rumano y no sabe cómo estudiar. Ah, o sea, de que de vais que a contratar a, a vuestra empresa, a la chica. No, eh, bueno, venga, responde. Pues estudiando. A ver, es rumano estudiando, y no sabe cómo pues, estudiar. Bueno. Tienes que ir a. a Hoy en día, toda y... la información. Bueno, yo no me meto, venga. A todo tuyo, todo tuyo. Hay muchas. Ver, Hay muchas maneras de cursos, estudiar, claro. Sí, muchos cursos baratos. Oh, oh, y o pues, casi gratis, diría yo. Sí, ¿Vale? en comprútense, ¿no? Esta me ¿Vale? la callo porque tengo que dejar hablar a Tamara. <risa> <risa> me dicen que esta no me callo, que claro, no no te va a hablar, que no me la sé. Yo no me la sé, esta, esta no, respuesta No, no no, sabes. Venga, ¿qué respóndele. <risa> <risa> pues ¿qué, qué, respóndele, Tamara? que. Tamara. No. <risa> no nos vamos de fiesta, cada uno va para su casa. A ver, ¿qué, ¿Qué os les cuento? Hay, hay, hay chico que es rumano que no sabe cómo estudiar. No, es que te digo que hay cosas baratas y lo que puedes apuntar y tienes que. Tienes que. A ver, um, entregar los papeles. Tú te vas de que... fiesta, dicen por X si te vas de fiesta. Yo no me voy de fiesta. No tú tampoco te de fiesta? a veces, de vez en cuando, pero dice hoy, hoy, hoy no, vale bueno que el chico rumano que puedes estudiar perfectamente yo creo que el que quiere estudiar hoy en día da lo mismo de donde sea, sí, sí claro. para trabajar ya nos ponen más pegas los estados pero para estudiar yo creo que no hay tanta pega, pues nada chicos si tamara quiere añadir algo más yo la dejo que lo añada que ella es la protagonista de hoy pues eso, si no, no, pues no, no tengo nada que deciros porque ya he dicho todo. ¿Sevilla y... o Barça? Nos pregunta la audiencia. Barça. ¿Qué prefieres? ¿Barça? Pues Barça. Soy de Barça. Yo soy neutral, ella es del Barça. <risa> pues nada, chicos, que vale. vean los otros vídeos que tenemos en PRIXLINE de orientación laboral, ¿vale? Y de cómo aprender idiomas con Tamara. ¿Se puede ver indiferido? Sí, lo vamos a dejar. Sí, sí, lo dejamos tanto en YouTube como en Twitter, o de, lo dejamos en indiferido, ¿vale? Y suscribiros a nuestro canal. Que muchas gracias. Suscribéis. Muchas gracias, gracias amigos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.